A ver si eres capaz de responder a esta pregunta que hacen muchas de las grandes compañías tecnológicas en sus procesos de selección. Hay cuatro personas mirando hacia adelante en una escalera y con este muro en medio. Dos de ellas tienen un sombrero blanco y dos de ellas un sombrero negro. Cada persona puede ver los sombreros de las personas que tiene delante, pero no pueden ver a través del muro y ninguno puede saber el color del sombrero que tiene puesto. Todo esto lo saben todos los participantes, que deberán gritar el color del sombrero que llevan puesto o de lo contrario morirán en 10 minutos. ¿Cuál de estas cuatro personas gritará la respuesta correcta? Pues bien, la respuesta es la persona número 2. Pues suponiendo que la persona número 2 espera un tiempo razonable, puede suponer que si su sombrero fuera negro como el de la persona número 3, la persona número 1 podría haberlo visto y gritado que su sombrero es blanco. Por lo que podemos suponer que si la persona número uno tiene una inteligencia superior a la media del top 10 de cantantes de reggaetón, pues debería haberlo gritado para no morir. Por lo que la persona número 2 puede fácilmente deducir que su sombrero es distinto al de la persona número 3 y por lo tanto blanco.